Yo votaré sí esto es lo que queremos hay posibilidad para un acuerdo progresista y para un gobierno que dé cierta estabilidad durante cuatro años y ponga en marcha políticas en beneficio de la mayoría de los españoles Sí. ¿Quién lo tiene que hacer pedro sánchez que es el candidato a la presidencia ya tiene parece ser un preacuerdo con unidas podemos que es un acuerdo positivo porque contiene algunas de las soluciones para las necesidades más acuciantes que tenemos la mayoría de la gente y ahora le falta la mayoría simple que necesita pues para que sea presidente de españa a la mayor brevedad esto es lo que necesita aragón y lo que necesitamos españoles que, que haya un gobierno de españa cuanto antes.